Para entender mejor este cuento, y para aquellos que, como yo, no sabíamos qué es el Whist, juego al que se refiere, y qué el Gran Chelem, el premio. El Whist fue el primer gran juego inglés de sociedad. El Gran Chelem tiene su origen en el juego de cartas inglés del Bridge. Son cuatro los jugadores, y se le llama el Gran Chelem lo máximo que se puede conseguir en una partida. En este cuento, que lleva el nombre del Gran Chelem, se juega con una baraja española. Y hecha estas dos anotaciones, pasamos a leer el cuento esperando que así lo entiendan mejor. El Gran Chelem, de Leonidas Andreyev. Y damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. El gran Chelem Un cuento de Leonidas Andreyev. Jugaban al whist tres veces por semana. Los martes, los jueves y los sábados. El domingo era un día muy a propósito para jugar, pero había que reservarlo para toda suerte de eventualidades, para las visitas, para el teatro, etc. Y... Con ese motivo, consideraban dicho día como el más enfadoso de la semana. En verano, en la casa de campo, jugaban el domingo también. He aquí el orden en que colaboraban el grueso y colérico Maslenikov jugaba con Jacobo, mientras que Eufrasia lo hacía con su hermano Procopio, que parecía siempre malhumorado. Este orden se había establecido hacía mucho tiempo, cerca de seis años, y lo habría propuesto Eufrasia. Para ella y su hermano no tenía ningún atractivo el jugar. Jugar separadamente, uno contra otro, porque era de esa manera la ganancia de uno sería la pérdida de otro y, a fin de cuentas, ni habrían ganado ni perdido. Y aunque desde el punto de vista pecuniario el juego no ofrecía gran interés y el hermano y la hermana no necesitaban dinero, Eufrasia no podía comprender el placer de un juego desinteresado y se ponía muy contenta cuando ganaba. El dinero ganado lo guardaba en una alcancía y lo consideraba más importante que los billetes de banco que pagaba por el piso y empleaba en los gastos de la casa. Se jugaba siempre en casa de Procopio, cuyo vasto piso no estaba habitado sino por él y su hermana, pues aunque había además un voluminoso gato blanco, estaba toda hora dormido en un sillón y no turbaba en nada el silencio preciso para una labor seria. El hermano de Eufrasia era viudo, había perdido a su mujer al año de su boda, lo que le había producido tan honda impresión que había pasado dos meses en una clínica psiquiátrica. Ella era soltera, aunque había tenido en otro tiempo amores con un estudiante. Nadie, ni aun ella misma, sabía que no se había casado con él pero todos los años, cuando la prensa publicaba su acostumbrada invitación a las afanas caritativas a acudir en socorro de los estudiantes, enviaba un billete de 100 rublos al comité que distribuía los donativos, firmando una desconocida. Era el más joven de los jugadores, tenía cuarenta y años. Al principio, Maslenikov, el jugador de más edad, estaba descontento del orden del juego. Le indignaba verse obligado a jugar siempre con Jacobo, como compañero lo que significaba para él la renuncia a su sueño de ganar un gran Chelem sin triunfos. Él y su compañero eran hombres muy diferentes. Jacobo era un viejecillo enjuto, silencioso y severo, que llevaba en invierno y en verano una levita forrada de algodón. Llegaba siempre justo a las ocho, ni un minuto antes ni un minuto después. Cogía enseguida el pedacito de tiza con sus dedos secos, en uno de los cuales llevaba una ancha sortija con un brillante. Lo más enojoso para Maslenikov era la prudencia exagerada de su compañero que no anunciaba nunca más de cuatro bazas, aunque tuvieran en la mano cartas muy seguras. Una vez empezó a marchar por los dos, y siguió sin detenerse hasta el triunfo, ganando las trece bazas. Maslenikov tiró con cólera sus cartas sobre la mesa y el viejecillo las recogió tranquilamente inscribiendo con el pedacito de tiza solo las cuatro bazas que había anunciado. —Pero, ¿por qué demonios no ha jugado usted el gran Chelem? exclamó Nicolás, que era el nombre de Maslenikov. —No juego nunca más de cuatro, respondió secamente el viejo. Y añadió con tono doctoral. —No se sabe nunca lo que puede ocurrir. Todos los argumentos de Maslenikov eran inútiles. Él, a su vez, se arriesgaba siempre y, como no tenía suerte en el juego, perdía, pero no desmayaba, esperando tomar la revancha enseguida. Poco a poco se apartaron el uno al otro y se dejaron mutuamente en plena libertad. Mas Lenikov seguía arriesgándose y el viejo seguía anunciando el juego de cuatro. De esta guisa jugaban en invierno y en verano, en primavera y otoño. El viejo mundo arrastraba siempre la carga de su existencia interminable, tiñéndose de sangre, vertiendo lágrimas, haciendo resonar en el espacio por donde giraba los gemidos de los enfermos, de los hambrientos, de los oprimidos. Solo Maslenikov llevaba a veces ecos bajos de aquella vida atormentada y extraña a los jugadores. De cuando en cuando llegaban con retraso, cuando los otros tres se hallaban ya en torno a la mesa de juego cuyo sobre tapete verde disponían en forma de abanico las cartas con sus mejillas sonrosadas, frotándose las manos, mas Lenikov ocupaba enseguida su sitio frente a Jacobo, se excusaba y decía... Hay tanta gente en el bulevar, Su desfile no acaba nunca. Eufrasia.. Se creía en el deber, como ama de la casa, de no parar mientras en las pequeñas exentilidades de sus huéspedes y mientras su hermano daba órdenes para que sirviesen el té. Y el viejo Jacobo, severo y silencioso, preparaba el pedazo de tiza. Le respondía cortésmente a Maslenikov: Sí, hace buen tiempo. Pero empezaremos si quiere usted. Y empezaban. El elevado cuarto, en cuyas cortinas y muebles alcochados se apagaban todos los ruidos, quedaba en completo silencio. La doncella andaba lentamente sobre la espesa alfombra, llevando los vasos de té bien cargadito, y sólo se oía el run-run de sus enaguas almidonadas, el rozar de la tiza sobre la mesa y los suspiros de Maslenikov, a quien la suerte le era adversa. Para él se colocaba en una mesita separada té poco cargado que bebía con caramelos. En invierno hacían saber que por la mañana el termómetro marcaba 10 grados bajo cero y que a la sazón la temperatura había descendido a 20 En verano decía... He visto un gran grupo de gente que iba a coger setas al bosque. Eufrasia, por serle grata al cielo, en verano jugaban en la terraza. Y aunque no hubiera nubes y la lumbre del sol poniente dorase las copas de los árboles, comentaba, «Siempre que no llueva». El viejo Jacob disponía, con aire severo, las cartas sobre la mesa, y pensaba que Maslenikov era un hombre poco serio e incorregible. Durante una temporada Maslenikov turbó profundamente la calma de los jugadores. Todas las tardes, en cuanto llegaba, pronunciaba dos o tres fases a propósito del proceso Dreyfus. Con expresión triste decía «El proceso Dreyfus va muy mal» o por el contrario con cara risueña y voz alegre decía que el veredicto sería probablemente anulado. Luego empezó a llevar periódicos, y leía en voz alta algunas noticias, siempre relativas a Treifus. —Ya hemos leído eso —interrumpía secamente Jacobo. Pero Maslenikov no hacía caso de sus palabras y seguía leyendo cuanto jugaba interesante. Una vez llegó a provocar una discusión entre los jugadores. Eufrasia no estaba conforme con el procedimiento jurídico legal y exigía que se pusiese a Dreyfus inmediatamente en libertad, sin esperar el veredicto, mientras que su hermano Jacobo insistía en que era preciso ante todo cumplir algunas formalidades, tan solo después de las cuales se podría liberar a Dreyfus. Jacobo no tardó en dar por terminada la discusión señalando a la mesa, dijo, «¿Empezamos?» Y empezaron a jugar, contestando con un silencio profundo a todas las observaciones de Maslenikov acerca del proceso Treifus. De esta guisa jugaban en invierno y en verano, en primavera y en otoño. A veces ocurría, pero siempre de índole cómica, el hermano de Eufrasia se ponía de cuando en cuando tan mal de la cabeza que confundía las cartas de sus adversarios y, teniendo un buen juego, no hacía ni una sola baza. Maslenikov reía carcajadas y el viejecillo sonriendo decía «¿Ha hecho usted mal en no jugar cuatro?». Lo que más impresión producía a los jugadores era que Eufrasia anunciase un gran juego. No sabía con qué carta jugar, y dirigía miradas suplicantes a su hermano mientras los otros dos contertulios, a quienes inspiraban una piedad caballeresca el sexo débil y su impotencia, le daban ánimo con sonrisa condescendiente y esperaban, sin impacientarse, su juego. generalmente estaban todos serios, graves. Hacía mucho tiempo que las cartas habían dejado de ser a sus ojos cosas inanimadas. Cada palo, cada carta de palo, tenía para ellos individualidad y vida propia. Había palos favoritos y detestados, desgraciados y felices. Las cartas se combinaban entre ellas de un modo variado en extremo y dicha variedad escapaba a toda regla y todo análisis. Pero parecía, sin embargo, obedecer a ciertas leyes inmutables. La vida de las cartas tenía lugar independientemente de la de los jugadores. Los hombres ponían en ellas determinadas esperanzas y ellas se burlaban. Hacían precisamente lo contrario, como si tuviesen voluntad, gusto, simpatía y caprichos. Los corazones iban a parar con frecuencia a Jacobo y Eufrasia tenía casi siempre una gran abundancia de bastos, aunque no le gustaban. A veces las cartas se ponían caprichosas y Jacobo no sabía qué hacer con tanto basto, mientras que Eufrasia casi no tenía más que corazones, se alegraba mucho. Anunciaba un gran juego y, naturalmente, perdía. Se diría entonces que las cartas se burlaban de ella. En cuanto a Maslenikov, todos los palos acudían a él con la misma frecuencia, pero ninguno permanecía mucho tiempo en sus manos, en las que las cartas eran, a manera de huéspedes en una fonda, efímeras e indiferentes. A veces... Durante varias noches, Maslenikov solo tenía doces y treces, que le miraban de un modo irónico como si se mofasen. Estaba seguro de que las cartas no ignoraban su ardiente deseo de jugar el Gran Chelem, y hacían todo lo posible por impedírselo, siendo este el motivo de que nunca pudiera reunir las necesarias aparentaba que le eran en absurdo indiferentes y no se apresuraba nunca a mirarlas, pero no conseguía sino muy raras veces engañarlas de esta manera. Por lo común adivinaban sus picariruelas y cuando las miraba veía tres seis que le parecían en las barbas y un rey de sonrisa triste, a quien los malditos seis habían llevado con ellos a que les hiciese compañía. Lo que menos cuenta se daba de la vida misteriosa de las cartas era Eufrasia. El viejo Jacobo había adoptado hacía tiempo una actitud completamente filosófica. No se asombraba ni se entristecía ante los caprichos de tales seres, hallándose por otra parte al abrigo de toda sorpresa dolorosa, ya que nunca anunciaba más que cuatro bazas. Solo Maslenikov no podía adaptarse a los referidos caprichos, burras e inconstancias. En la cama se imaginaba jugar el gran Chelem sin triunfos, y no le parecía una cosa del otro jueves. Bastaba que fueran acudiendo a sus manos el as, el rey, y así sucesivamente, pero cuando lleno de esperanza se ponía a jugar, no sabía de dónde salían los malditos seis. Le enseñaban mofadores sus anchos dientes blancos. Había en ello una especie de fatalidad. Y poco a poco un gran Chelem, sin triunfos, llegó a ser, el deseo más ardiente, la ilusión suprema de Maslenikov. Algunos acontecimientos tuvieron lugar aparte de los relacionados con el juego. El voluminoso gato blanco de Eufrasia se murió de viejo y, con permiso del propietario de la casa, fue enterrado en el jardín bajo un tilo. Algún tiempo después, Maslenikov desapareció durante dos semanas enteras y los jugadores no sabían qué pensar ni qué hacer, con tanto más motivo cuanto que el whist. Jugado por tres se oponía a todas las tradiciones y ofrecía para ellos un interés escaso. Se diría que hasta las cartas notaban su ausencia y sorprendían a los jugadores con combinaciones insólitas. Cuando Maslénico reapareció al fin, sus mejillas sonrosadas que contrastaban tan extrañamente con sus cabellos blancos, se habían tornado grises y él parecía más pequeño, Contó que su hijo primogénico había sido detenido, no sabía por qué, y enviado a Petersburgo. Todos estaban asombrados, pues incluso ignoraban que Matlenikov tuviera un hijo. ¿Acaso se lo hubiera dicho alguna vez, pero lo habían olvidado? A los pocos días volvió a hacer novillos precisamente un sábado, día en que con arreglo las costumbres establecidas duraba más el juego y los jugadores se asombraron al saber que Maslenikov padecía una enfermedad cardíaca y que justamente aquel sábado había sufrido un ataque muy fuerte. Después reinó de nuevo el orden. El juego se hizo aún más interesante y más serio, pues... Maslenikov ya no hablaba de cosas extrañas a las cartas. De nuevo no se oía sino el ronron de las enaguas almidonadas de la doncella y el suave ruido de los naipes, manejados por los jugadores. Las cartas seguían viviendo su propia vida silente y misteriosa, por completo distinta de la de los hombres. Como antes se manifestaban respecto a Maslenikov, indiferentes, malévolas, irónicas, y él veía en ello una especie de fatalidad, algo así como un mal presagio. Pero he aquí que un jueves, el 26 de noviembre, un extraño cambio se produjo inopinadamente en las cartas. En cuanto el juego comenzó, Maslenikov se vio en posesión de cartas tan buenas que anunció el pequeño Chelim y ganó. Luego reaparecieron durante un ratito los seis, mas volvieron al cabo a desaparecer y empezaron a presentarse palos enteros. Se presentaban observando riguroso turno, como si todos quisieran gozarse en la alegría de Maslenikov, que no cesaba de anunciar. Grandes Juegos. Todos, sin exceptuar al imperturbable Jacobo, estaban asombrados. La emoción de Maslenikov, tan intensa que se le caían los naipes de las manos, se contagió a los demás jugadores. -Tiene usted hoy una gran suerte-dijo el hermano de Eufrasia con tono sombrío. Pues nada le inspiraba tanto temor como una suerte demasiado grande, en su seguridad de que siempre la seguía a gran desgracia. Eufrasia se alegraba mucho de que Maslenikova al fin tuviera buenas cartas. Cuando oyó la fatídica observación de su hermano, escupió ligeramente por el colmillo tres veces seguidas, lo que era un conjunto eficacísimo contra una desgracia presagiada. Push, push, push hizo. No tiene nada de particular. Cuanto más buenas sean las cartas, mejor. Lo que hay que hacer es pedirle a Dios que la suerte siga. Hubo un instante en que las cartas se diría que reflexionaban y ponían cara de duda. Llegaron a presentarse varios dos que parecían muy confusos. Luego nuevamente, con más velocidad aún, empezaron a sucederse los ases, los reyes, las damas. Mas Maslenikov apenas tenía tiempo de recoger sus cartas, anunciaba grandes juegos y estaba tan emocionado que cometía frecuentes torpezas. Ganaba sin tregua. Aunque Jacobo no le decía una palabra sobre los ases que tenía en la mano, el asombro del viejecillo se convirtió en desconfianza respecto a aquel súbito cambio. Una vez más manifestó su decisión inquebrantable de no jugar, sino cuatro bazas. Maslenikov se enfadaba con él, se ponía rojo de cólera y de emoción, respiraba con dificultad, anunciaba sin titubear los grandes juegos. Seguro de antemano de que encontraría en la reserva lo que le hiciese falta. Cuando recibió las cartas de mano del sombrío Procopio Balisevix y las miró, su corazón empezó a latir, violentamente, y luego casi se detuvo. Sus ojos se nublaron y estuvo a punto de caerse. Tenía en la mano doce bazas. Los tréboles y los corazones, desde el as hasta el diez y el as, el rey de copas. Si encontrase además el as de bastos en la reserva, podría jugar el gran Chelem sin triunfos. —Dos sin triunfos —anunció para comenzar con voz alterada. —Tres bastos —replicó Eufrasia— no menos emocionada, pues tenía todos los bastos aparte del rey. —Cuatro corazones —dijo secamente Jacobo. Maslenikov elevó de repente el juego hasta el pequeño Chelem, pero Eufrasia arrastrada por el entusiasmo de la lucha no quiso ceder y, aunque no le cabía duda de que sería derrotada, anunció el gran Chelem en bastos. Maslenikov, Meditó un momento y con cierta solemnidad, tras la que se adivinaba el miedo, anunció lentamente. Gran Chelem sin triunfos. El asombro de los jugadores era indescriptible. Maslenikov jugaba el Gran Chelem sin triunfos. El hermano de Eufrasia no pudo contener una exclamación de sorpresa. ¡Oh! Maslenikov alargó la mano para coger las cartas de la reserva, pero se tambaleó y tiró la vela que ardía sobre la mesa. Eufrasia la cogió. Maslenikov permaneció un segundo inmóvil y derecho. Después, colocando sus cartas sobre el tapete, agitó los brazos y empezó a caer lentamente hacia el lado izquierdo. En su caída, derribó la mesita colocada junto a él sobre la que había un vaso de té y la destrozó con el peso de su cuerpo. El doctor declaró que Matlenikov había muerto a causa de un ataque cardíaco. Para consolar a los otros dijo que la muerte no debió ser dolorosa. Colocaron el cadáver en un gran diván turco en la misma habitación donde habían estado jugando. Cubierto con una sábana, parecía enorme y tenía un aspecto terrible. Una pierna había quedado descubierta y se diría que no le pertenecía. Se veía pegada a la suela de la bota negra y casi nueva, una envoltura de bombón. La mesa de juego seguía aún en el mismo sitio, con las cartas de los vivos desparramadas en desorden y las del muerto formando un montoncito ordenadas como él las había dejado en su último instante. Jacobo recorría la estancia despacio indeciso, evitando mirar al muerto y procurando no salirse de la alfombra, porque sobre el suelo, desnudo, sus altos tacones sonaban ruidosamente. Después de pasar muchas veces por delante de la mesa de juego, se detuvo, cogió las cartas de Maslenikov, las examinó y las volvió a poner donde estaban y en el mismo orden. Luego miró la reserva en la que encontró el as de bastos precisamente, el que necesitaba más Lenikov para el gran Chelem. Dio algunas vueltas más por la estancia. Salió a la habitación inmediata. Se abotonó bien la levita forrada de algodón y empezó a llorar. Le daba mucha lástima al muerto. Con los ojos cerrados, se esforzaba en recordar el rostro de Mastlenikov tal como era cuando el pobre vivía aún, cuando ganaba y se reía de gusto. Lamentaba que el muerto fuera un hombre poco serio y quisiera ganar a toda costa el gran Chelem sin triunfos. Todos los detalles de la velada trágica fueron acudiendo a su memoria. Maslenikov había comenzado por jugar 5 y a medida que se producía el cambio milagroso en sus cartas, se había ido arrebatando hasta anunciar el gran Chelem. Jacobo presentía un no sé qué inquietante fatal en aquel brusco cambio, y he aquí que Maslenikov había muerto en el preciso instante en que iba a ganar el gran Chelem. Cuando pensaba esto una idea terrible en su simplicidad sacudía al cuerpo enjuto de Jacobo y le hizo saltar de su asiento. Mirando en torno suyo, como si buscase a quien le había susurrado la idea al oído, Jacobo dijo en alta voz. Pero no sabrá nunca que estaba el haz de bastos en la reserva y que tenía por lo tanto un gran Chelem, seguro no lo sabrá nunca». Y le pareció que hasta entonces no había comprendido claramente lo que era la muerte. «Sí, lo comprendía entonces, y la muerte se le aparecía por primera vez, como algo estúpido, horrible e irreparable. Mas Lenikov no lo sabría nunca». Jacobo podría gritar con todas sus fuerzas al oído del muerto que tenía el gran Chelem, Podía llorar, suplicar, enseñarle las cartas. Maslenikov no le oiría y no lo sabría nunca, pues ya no existía en el mundo ningún Maslenikov. Si hubiera dispuesto un segundo más del don misterioso de la vida, habría podido ver el haz de bastos y habría sabido que tenía el gran Chelem. Pero a la sazón todo había acabado. No sabía nada ni lo sabría nunca. Nunca, pronunció Jacobo lentamente, deletreando como si quisiera convencerse de que esa palabra existía realmente y tenía sentido. Nunca. Sí. La palabra existía. Tenía sentido un sentido tan cruel y monstruoso que Jacobo se dejó caer en el sillón y empezó a llorar dolorosamente, lleno de piedad, por aquel que no sabría ya nunca nada, por sí mismo, por todos, porque todos, un día u otro, serían víctimas de aquella cosa horrible, terrible, ciegamente cruel, y sin dejar de llorar. Se imaginaba que jugaba con las cartas de Maslenikov, hacía una baza tras otra hasta llegar a trece, y pensaba de nuevo que Maslenikov no lo sabría nunca. Fue la primera y última vez que Jacobo traicionó sus principios, y olvidando que nunca jugaba más que cuatro bazas, jugó por amistad al muerto, el gran Chelem sin triunfos. —¿Está usted aquí, Jacobo? —dijo entrando Eufrasia. Se sentó y empezó a llorar. —¡Es terrible! ¡Es terrible! Se miraban y lloraban ambos en silencio pensando que allí, junto a ellos, en la estancia vecina, sobre el sofá turco, yacía el muerto, frío, pesado y mudo. —¿Ha enviado usted a alguien a su casa? —preguntó Jacobo. —sonándose estrepitosamente. —Sí, mi hermano ha ido con la doncella, pero ¿cómo averiguarán su dirección? No sabemos dónde vivía. —¿No vivía ya en el mismo piso que el año anterior? —preguntó distraído Jacobo. —No, se mudó. La doncella dice que una noche tomó un coche de punto para ir a la avenida Novinsky. —Darán con su casa, sin embargo. —La policía debe saber. —la tranquilizó Jacobo. Creo que era casado. Eufrasia Vasilevna, sumida en sus reflexiones, no contestó. Le pareció a Jacobo que estaba pensando lo mismo que a él acababa de ocurrírsele. Se sonó otra vez, se guardó el pañuelo en el bolsillo de la levita forrada de algodón y dijo mirando a través de las lágrimas, ¿Dónde encontraremos ahora el cuarto compañero? Pero la dama estaba absorta en sus preocupaciones de orden material relativas a aquella muerte repentina, y no oyó la pregunta. Tras un corto silencio interrogó, de nuevo, ¿y usted, Jacobo, sigue viviendo en el mismo piso? Fin